Buenas tardes a todos, mi nombre es Javier Cruz, integrante de la compañía teatro penitenciario y esto es su programa Radiando en Cana. Bienvenidos, de verdad, bienvenidos. Eh, le recuerdo a nuestras redes sociales, estamos como compañía de teatro penitenciario en el Face. Eh, sí a Teatro Penny en el Twitter eh, y nuestro correo teatroepusión arroba Muchísimas gracias por acompañarnos. Este, me, no sé, siempre empiezo este, riendo este programa, no sé, la verdad, este luego me acuerdo de cada cosa que... Que quiero meter yo en el programa Y este un, La verdad lo que estábamos platicando de Un poco y viendo los casos de discriminación Que existen En, en nuestro país y en, en, toda la, en todo En todo el mundo Y la cárcel no es la excepción La verdad una de las formas más Más este Más clásicas de, de que te hagan bullying O te Te discriminen en, en la cárcel es Con un apodo no, la verdad, allá te puedes encontrar. Es más este. Al tortas, al, al panzas, al, al Rexi, a este. No sé, al Patachín, este. A tanta gente. Eh, y ¿por qué? Porque, porque eh, la gente identifica más a la gente por un apodo que por, por un nombre Yo no era Javier Cruz en la penitenciaria. Bueno, cierto sí ¿no? Pero este. Todos me conocían como el Greñas, nadie como Javier. Eh, y tantos ejemplos, ahorita me estaba acordando de mi de mi carnal Tony Antonio, ¿no? que se llama? Es Antonio Cruz Este, le decía Tony eh, Michelle Jorge, Michelle, Michelle Jorge, Barrueta, este, y pues en la pendil le decían Michelle, ¿no? O sea. Eh, Joselito, Joselito, de verdad. He tratado de. de de recordar su nombre y no me acuerdo, si que es Antonio, no es Joselito. Y le decían Joselito por el actor de las películas de Joselito, hombre, que hablaba así, el niño, ¿no? Que hablaba así. Porque José tiene tenía un, un chasheo que se oía así, ¿no? Y pues le decían Joselito. Un saludo a donde quiera que estés, ¿no? La neta, un saludo carnal. Y el Lick, a Francisco le decían el Lick, a al, Lick. Este, El Rivas por su apellido, El Rivas. Este, Machorro, se apeda Machorro. Y tenemos un compañero que se llama Cándido Alberto Herrera. Él, él, él es este, descendiente de, de los afromexicanos de, de sus antepasados de fueron los primeros que llegaron a acá, a Oaxaca eh, de África y de ahí pues se, este, está la colonia de afromexicanos allá en la costa chica de Oaxaca con, este, y pues él es negrito es, es negro, así le decimos el negro no. E inclusive en los en los créditos, a ver, Cándido, ¿cómo, ¿cómo te ponemos? No, pues yo me llamo Cándido Alberto Herrera. Y que me pongan en negro o la sombra, ¿no? Así le decían afuera, ¿no? La del sombra, ¿no? Y pues... O que te digan pinche viejo pelón. Eh, pues Ismael, Ismael luego dice... Güey, no más, ya estás quedando bien pinche pelón. Le digo... Pues sí, me estoy quedando pelón, pero pues no creo estar tan pinche, güey. Al haber estado 20 años en la cárcel, pues aquí estamos dando guerra, ¿no? Y más ahorita, pues compartiendo este programa con ustedes. De verdad, de verdad hay mucha gente que, que, que discrimina a la gente por su, por su forma de ser, por su forma de vestir, por su forma de pensar, eh, por su forma de soñar, aunque muchas veces no lo, no lo expresamos, este, los vemos raros. Nosotros lo que hemos aprendido en la, en la prisión Y luego por medio del teatro La verdad, todo lo que sabemos de tal lo hemos aprendido en prisión Y muchas cosas también acá afuera De verdad, eh, no sabes En la cárcel no sabes con quién estás con, No sabes cuál es su historia O fue su historia allá afuera En la cárcel puede ser alguien que anda Muy enviciado, mugroso Barbón Sin bañarse, no tiene dónde vivir Todos le pegan, todos hacen y deshacen Pero... Tiene una historia atrás, esa gente pudo haber sido de dinero, puede saber más idiomas que, que tú o que yo juntos. En la cárcel no lo sabes, acá afuera pues sí, muchos alardean de lo que saben hacer y muchas veces con, con, con sobre, sobre bajar al otro, no la verdad. Nosotros no le digo que somos humildes al 100%, simplemente creo que tenemos los pies en la tierra, eh, seguimos aprendiendo como toda la gente cómo es esto. De verdad, y este y pues todo lo hemos aprendido en la cárcel, la verdad, este la discriminación existe. Un ejemplo rápido, la, a la gente homosexual, la gente LGBTIQ algo así, no sé si creo que sí lo dije bien. este De verdad, eh, cuando yo caí a la cárcel los tenían en Oaxaca, pues separados de la población, en el penal de Barrientos. Se ¿Sí han visto que en, una, en las escaleras para llegar a un segundo nivel, abajo queda una escuadra. Pues en barrientos tenían malla ciclónica formando en esa escuadra y ahí los tenían encerrados. Eh, no, mucha población ve, no veía el porqué, la verdad, de tener a la gente así. Y eso es discriminación. Los derechos humanos entraron en los penales en el 96. Y fue como empezó a cambiar todo para bien para toda la población en general. Sin distinguir a nadie, todo cambió, todo para bien. Eh, en el penal de Santa Marta eh, y tanto en el oriente tienen un espacio... Para ellos, ¿no? No alejados de la población, pero pues estamos como clasificados, se dice clasificados, ¿no? En la penitenciaría, pues andan en toda la población, eh, pues se llevan bien con toda la gente, igual, el que uno que anda, andaba como vicioso, todo mugroso, trabajando, haciendo teatro, como en mi caso, este, hoy ya no, yo nada más hago teatro, <risa> este... Pues así era nuestra vida, no te metes con nadie, tratas de, de hacer amigos en lugar de discriminar, de sobajar, Si pues sí le vas a decir, vente pinche chaparro, vente ven, ven, pinche gordo, ven. ¿no? Este También es depende de cómo veas las cosas y quién te lo diga, los custodios sí te llegan a ofender y no por tu poder sino por tu nombre, ¿no? A veces son mentadas de madre, a veces otra cosa, pero siempre hay un porqué, siempre vemos, o sea, vemos el lado... El otro lado, no, no vemos el porqué, pero pues tampoco les da derecho a, a, a denigrar a nadie ni discriminar a nadie. Hoy está de moda eso, vamos a quitar esa moda, vamos a, vamos a hacerla a un lado, yo le invito a eso a que hagamos eso a un lado. Y si estamos gorditos, panzones, narizones, pelones, ojerosos, con poco bigote, barba blanca ya mis 28 años, eh, pues así nos tocó vivir, así somos, y pues si no eres así, pues cambia un poquito, hay que cambiar el chip, como dicen por ahí. Eh... Sirve mucho, estás bien contigo mismo y con los demás. De verdad, esto es Radiando en Cana, nuestro séptimo programa. Lo, lo, este, lo invitamos, no, no lo invitamos, eh, se perdió las movidas penitenciales del jueves pasado. De verdad, estuvo buenísimo su programa, tenemos uno pendiente, vamos a seguir hablando de, eh, de mitos y leyendas de la cárcel. Eh, y pues le invitamos, de verdad, muchísimas gracias. Esto fue Radiando en Cana. Ah, y una cosa, traigo la del Barça, yo no la voy al Barça. Vas a ver, sigo esperando, dile a tu mamá, tú sabes quién eres, dile a tu mamá que espero que me compre la del Real Madrid, por favor, y pff, ahí estamos. Este, iba a decir una cosa que me dijo que no dijera, pero este, pues ánimo delincuencia, cuídese y ánimo.